El que es muy buena, que le da 35 Para la primera ronda, que los que tienen puños, no los maten de dos puños ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¿Cuál? No sé, creo que se llama Álvaro, el personaje como... Además, como el... <risa> Y en la primera ronda, eso hace que no lo maten de de dos puños ¿Esto me le usan granadas? Los mismos de ahorita. Pues todos usan pura... La granada. Se quedan quietos como uno posicionando la granada. Cuando sì, vean que se está calentando la granada, te le Yo sí que me les meto estos manes parse. a la derecha ya. Yurani, cuidado. ¿Me quedamos a la derecha o qué, Yurani? Ya pasaron para la mitad. Esto se va a poner feo. ¿Te han tocado, sí, se han tocado, se han retocado mal. Sí. ¿Qué haces por allá, Michael? Todos están ahí, bellezas. Ay, no está belleza de tío. No, yo tiro. Ese no alcanza <risa> a comprar a Va alguien para la izquierda de pronto? No, izquierda del todo no. Vamos pues a ver si hay una nueva no por no, Es, es que, no. que no, es que no tengo pared parche ahí oh. no hay campeando parto. 90 90 la quité Óscar. Tienes derecho. Tú te derecho, que no pase nadie por ahí. Yo voy a tener que pasar de aquí. No pelear pared, no pelear pared. Ay, Óscar, eh. Primera sangre. Primera sangre. imposible Arbolito lindo de Navidad. ¿Qué me vas a comprar? Si no hice. ¡Vó, oh, vale! Oh. Arbolito lindo de Navidad. Oh, ¿Qué me vale. vas a dar? Quiero canal izquierdito, es feliz. De todo. Primera sangre. ¿No? Por favor. Hay unos camiones. No, está bien. En los camiones, los Se ponen los camiones. Hay uno en la L, hay uno en la L, la base de ellos. Se pone ese. a Asesinato hombre. Eso estuvo cerca. Si no me protejo, me hubiera matado. Lleguen a ese, lleguen a ese. A ah, ver, es que yo lanzara 84 granadas. Tumba uno. No eso. lo que es, Uno atrás mío. a la derecha ese no Ahí donde hay de ese rubio ¡Oh, asesinato tranquilo hombre tranquilo que que llegue se, quiere, se, quiere llegar, se tengo, a la tengo uno a la izquierda me revienta. ¿Qué? Okay. Si sí puedes. Primera sangre. otro? Ay, porque no me paró. ¿T -o? ¿T -o? Ya. otro? Ay, que se ¿A otro? otro? Asesinato ahí. doble. otro? ¿A qué? Anda, subile que el. Oye, oye. Bueno, bueno, hay que dar como Hay que tratar de ganar las. de las primeras rondas y que tratar de explotarlas todas. Sí, sí. ¿Quieres estar el hermano?